de los vídeos, no sé si se me ve creo que hay que enfocar más para abajo a ver, un poco más para abajo que no se me en la está en equilibrio ahí, ahí yo creo que se ve bueno, pues ya está, acabamos de llegar hecho el polvo hay que decir que no estamos echando, quedado cargamento, agua voy a quitarme ya toda la parafernalia la gorra en realidad mejor sería que no me la quitara, porque se súper mal los pelos. Pero bueno, bueno. Venga, hoy vamos con vídeo de... Eh... Que os olvidé, lo venía pensando todo el camino. Vídeo de... Eh... Cómo afecta el peso, con las pulsaciones y tal, al tema de, de correr, ¿vale? Peso, pulsaciones y correr, Cómo afecta. Primero bebo agua, ya he bebido una fuente justo antes de llegar, eh, que tengo cerca, eh, primero bebo agua y luego un poquito de Coca-Cola como premio, porque si después del palizón no tiene un premio, podríamos decir que otro día a lo mejor dices, ya no salgo a correr, podrías pensártelo, entonces tienes algo de premio, entre lo que cabe que digas que no es una mierda todo, que corres pero tienes alguna recompensa, ¿no? Bueno... Vamos bebiendo. Primero nos hidratamos, digamos, con agua limpia y luego ya le damos un toquecillo de premio y un poquillo de azúcar, ¿vale? Espera que se me está moviendo con el viento la cámara y me da miedo que se me caiga. Que se me vaya a tomar viento la cámara. <risa> bueno, bueno va, vamos a hacer un vídeo rápido. Además, creo que me queda poco tiempo de... de de tarjeta la cogió así rápido bueno tema cómo afecta el tema de las pulsaciones pues eh, afecta directamente es decir tú cuando vas corriendo tú tienes un tope de pulsaciones yo más o menos estoy intentando mantener las 160 pulsaciones aproximadamente de tope eh, que sería mi 90% digamos más o menos real más o menos real se mueve la cámara ¿eh? Sí. sale que hace tiempo que no sale los directos hace tiempo que no, no están de protagonista los directos bueno pues yo intento mantener las 160, me tocan menos por edad, ¿vale? Pero intento mantenerlas, es una lucha constante, o sea, aumentas el entrenamiento y con más entrenamiento consigues trabajar más alto y, digamos, engañar un poco a la edad, ¿vale? Engañar un poquito a la edad, ¿vale? ¿Cómo afecta el peso? Bueno, pues muy sencillo, como nosotros estamos limitados por edad y por pulsaciones y ahí no podemos hacer, puedes entrenar más, entrenar, entrenar, entrenar, entrenar y mejoramos... No tampoco directamente vamos a decir que trabajas más alto, pero vamos a decir que mantienes esas, esas altas del 90%, las mantienes como engañado la edad. Es decir, si tú no entrenas, tienes 160 con tal edad. 160 pulsaciones de 90. Pero si tú entrenas pues puedes pasar un año, dos años, tres años y todavía mantener esas 160 y luchar por mantenerlas más o menos a base de entrenar, ser eficiente, mantener el corazón muy activo, muy bueno más que muy muy activo muy bien entrenado, más que a full, ¿vale? Y, y bueno, ahí va el todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problema nos encontramos cuando corremos? Tú corres, pones tus 160 o, o las que sea, ¿vale? Eh, 160 pulsaciones y no las puedes pasar. No las puedes pasar por mucho que quiera hombre, a lo mejor dentro de un año o dos años entrenando las vas a poder pasar, pero si no, no puedes. Entonces, ¿dónde tenemos la baza para mejorar nuestra velocidad? Porque al final lo que queremos todo es mejorar la velocidad, es decir, yo hago 10 kilómetros, quiero hacer más rápido, ¿vale? Pues solo podemos echar mano del peso, no podemos echar mano del ¿por qué? Porque el entrenamiento, para mejorar, ya te digo, a lo mejor que puedas trabajar una pulsación o dos más, a lo mejor necesitas un año. ¿Y qué pasa? Que ese año... Dentro de un año, en la edad del corazón, el corazón es más viejo un año, y directamente, digamos, por estadística, tiene una pulsación menos que puede subir. Es como un motor de coche más viejo que no lo puedes subir a 5.000 vueltas. Lo tienes que bajar a 4.900, porque si lo pones a 5.000, lo mismo rompe una biela, ¿sabes? Ahí va a estar todo el tema. Entonces, solo podemos echar mano una vez que ya, digamos, estamos entrenando. Claro, si tú no has entrenado nunca vas entrenando y vas mejorando. A lo mejor puedes trabajar 157 y entrenando pues 159, 158, 160. Las puedes trabajar un poco y antes no podías trabajar esas esa pulsada, Pero una vez que estás a un cierto nivel de entreno, eh, ya digo, a lo mejor sí, el año que viene, a base de kilómetros y hora de entreno, y horas de entreno, meter... Eh, treno cruzado, tal, mucha actividad física al final nuestro cuerpo mejora nuestro corazón mejora, es más eficiente eh, y, y, y digamos está muy entrenado y es capaz de trabajar una pulsación o dos más arriba pero no es tan sencillo, ¿vale? así que solo nos queda la baza de, de bajar de peso, si bajamos de peso cuando tú vas a 5 kilómetros uy, eh, la cámara <risa> la cámara, ¿cómo está la cámara? cuando tú vas cuando tú vas a 5, aquí hay que bloquear esto con algo. Lo voy a bloquear con el de ahí abajo. Vale. Cuando tú vas a 5 el kilómetro y vas a 160 pulsaciones, vamos a poner. Eh, si tú pesas 75 kilos, si tú pesas 75 kilos, tu corazón lleva 5 el kilómetro, 160 pulsaciones. ¿Y quieres ir más rápido? No puedes, no puedes porque pesa, que he dicho, 75 kilos, y 75 kilos, arrastrarlos a 12 por hora, 5 el kilómetro, exige 160 pulsaciones, exige un esfuerzo de corazón, de, de circulación y de, de mover a los músculos y tal, 160, oh, Dios, Dios, Dios, 160 pulsaciones, ¿qué podemos hacer? Bajar de peso, entonces mover 74 kilos en lugar de 75, a lo mejor exige una pulsación menos, por decirlo. ¿vale? Entonces, ¿podremos ir a 159? ¡Guay! Entonces, ¿queremos ir a 5 el kilómetro? No, a 4,55. 4,50. Bueno, pues lo conseguimos porque como es un kilo menos, y, y solo necesitamos 159 pulsaciones para mover 74 kilos, ¿eh? tenemos esa pulsación extra, que nuestro corazón sabe que puede trabajar a 160, para aumentar la velocidad de esos 10 segundos, que nos va a permitir a 4.50. Por lo tanto, si tenemos nuestra media maratón, nuestra maratón, nuestro lo que sea, nuestra prueba, nuestra carrera, que sabemos que la hacemos a tanto y la queremos mejorar, ya digo, si ya estamos entrenados, que llevamos tiempo entrenado, la única baza la única baza a corto plazo es bajar de peso. A largo plazo ya digo, con un año de en otro año de en otro año de entreno, así el corazón se hace más viejo, una pulsación que bajará, pero por otro lado tú, ahí a base de entreno y horas y horas de entreno, pues consigues que el corazón suba y que, que 161 pulsaciones el tío sepa trabajar. Pero ya digo, a corto plazo, la baza, la más rentable, además la más rentable la que menos esfuerzo exige es bajar de peso. Ya está, no me enrollo más, que se hace esto largo. Me voy a tomar agua de cola y ya está, cuatro horas de entreno, y pico, 4,13 brutas, 4,13, 3,50 y pico limpios, ¿vale? 4,13, no está mal, ¿eh? me llevo esto porque parece, <ríe> parece que vaya a rendir mucho muy lento, pero, <ríe> pero esto parece que para llevar super velocidad, pero que va, bueno. Coca-Cola no cero, Coca-Cola con azúcar, no cero. Cero no, porque el acero solo mete mierda y no te recupera. ¿Para qué entonces? Pues yo pongo siempre, aparte que me gusta más, Coca-Cola con azúcar. Para que ya que tomas, digamos, productos un poco especiales, ¿eh? ¿no? Vamos a decir que al menos lleva azúcar, sirva para algo, ¿no? Venga, hasta luego. de